Siento traer malas noticias Pero a menos que Ellie sepa cómo conducir un Bigfoot No podremos pasar esta parte Lo siento, tío ¡Está ¡No! muerto, Jimmy Jr! ¡Oh, tío! ¡No! <tose> no. <tose> hijo de puta! ¡Vale! <tose> Yo solía ir allí cuando era pequeño Genial joder. ¡Esparadre! Santos la vida! ¡Ah! ¡Salguien me ha disparado! ¡Me cago en <risa> hay un canto por ahí armas por aquí <risa>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 ¡Venga por la pasarela! ¡Vale! explosivas ¡Oh, ya! voy a ¡Vamos! ¡Voy a ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Ah, sí! ¡Esperto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! eso sí que es canción ¡Ahí va! En el tráiler! Ah. hermanita, aprende Recreda. a disparar. Espera, <risa> que te ¿Quién me ha <risa> ah. disparado? <risa> ¡Me curo! Saca bueno, oh, ya estoy no, vaya. la mejor pirotecnia. Si hay viento hay que cancelar el concierto, porque se incendiarían los pueblos vecinos. Vale, no te va a pasar. ¡Hey! Arriba. No, pero sabía que de tanto correr y saltar iba a ponerme de lo más cachas. Debería guardarlo para mí, pero que narices. Ah, sí, eso está mucho mejor. ¡Matar al hijo de puta, vale! Hay armas aquí. <risa> Vamos. Munición aquí. No podemos seguir... Gracias a tú. ¡Recarga! Por lo menos un me pillado. ¡Armas aquí! Aguanta, te curaré. Ah, oh, sí. ¡Cargando! ¡Algodón ah, de azúcar! El faraón sabio que juzga los alimentos menores desde lo alto de la pirámide alimentaria. Menuda. Mejor. Oh, Perdonar eso. Oh, perdonarme. Recarga. Sí. Siento mucho. Me vigila alguien. Un espíritu. Permétame. Es sí, sí, el cacahuete de la mamba ¿no? ¡Eso es! ¿Tico? Una motosierra. Mm, no, no, no, no. ¡Balas explosivas! No sabe está haciendo papel. Vamos ya. ¿Sí? <risa> <risa> por ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! No podéis matarnos. Cargando. Recarga. ¿Qué? Nos vendrán bien. Me quedo las píldoras. Ahora La sí, nos vamos a dibujar. Con eso aguantaré. No te preocupes, estaré bien. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, corre Que alivia. ¡No, no, Parece que tendremos que ir por el túnel del amor. Nada de meterse mano, gente. Oh, con todas las you <laughs> conducto del amor. It's me. No, no, no, no. It's... Gracias, Bill. Cargando. Yo me apunto. ¡Atención! ¡Oh! ¡Cojo la guitarra! Me quedo, quedo con un morotón. <risa> va? eh, Vamos. ¿Sabes qué puedes hacer? Ponerte hasta arriba de barro. Que de eso tenemos de sobra. Sabía que de tanto correr y saltar iba a ponerme de lo más cachas. Vale. ¿Qué coño va a hacer una foto? Me llamo Ellis, pero hay gente que me llama él. Yo prefiero Ellis porque él es nombre de chica. Llamadme él si queréis. ¡Virgen! Estoy ¿Quién me ha sentado? Usaré las pilotas. Cogidme, porfi. ¿Ya me siento mejor? <risa> ¡A a esta cosa! Por vaya. ¡Ah! Oh, bien, bien hecho. <risa> <risa> vas ¡A! Dispararme? What a missile! Hey, be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 La solución No, <tose> no, <tose> ¡Hay un botiquín! Ah, yo... Gracias. ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! <tose> ¡Cojonudo! Espero un rato, que me juro. ¡Mierda! de moverte para que carga. te La abro. Sí. Vale, bueno, Missionary! ¡Perdón! ¡Recarga! ¡Tienen! ¡Aquí funciona! Vale, vale. sí. el gran final de los Midnight Raiders tiene de todo, focos, fuegos artificiales, humo y que de y luego el mejor es el día de mi vida, ¿Vale? Um, continuamos nos Ah. bien mejor